La UDG en los últimos uh, tres meses ha trabajado sobre la relación entre Norte de África y Europa y ha estudiado todo el proceso que empezó desde el 2011 con el partenario de Duville que ha involucrado los, la mayoría de los países del Norte de África, eh, Marruecos, Túnez, Egipto y estudiando esos países hemos estudiado la relación con el Norte de África a nivel de un de libre comercio a nivel de eh, desarrollo de procesos de proceso desfinancialización con, con estos países y también con uh, una, algo que se puede definir como una exportación de plan de austeridad en esta región. El enfoque central en este policy paper es sobre todo sobre tres argumentos, tres, relaciones entre Norte Global y eh, Norte de África. En primer lugar, considerar las relaciones comerciales, el desarrollo de nuevos uh, tratados comerciales entre eh, o, eh, la Unión Europea y el Norte de África. Un, se un segundo punto sobre eh, un desarrollo a nivel de financiarización en la región, sobre todo en la financiarización subordinada. Y sobre todo una parte que se enfoca más en el tema ODG de deuda y export en la exportación de los planes de austeridad en Marruecos, Túnez y Egipto. A nivel de riesgo y esa es la parte conclusiva de la conclusión de nuestro policy paper, nos quedamos sobre eh, eh, sobre todo uh, sobre la pérdida de, de, de, de soberanía y, sobre todo, la dependencia más profunda entre el norte de África y el eh, norte global, Europa, por ejemplo. Eso se puede ver a nivel de tratados de libre comercio, donde se ponen los países del norte de África más dependientes a nivel comercial con uh, Europa, pero también a nivel de austeridad, los planes de austeridad ponen en riesgo los gobiernos de esos países que no pueden perseguir políticas eh, de desarrollo y de crecimiento sostenible como querían y como al, al principio el partenariado de Deauville quería poner.